Buenos días, o que ya casi buenas tardes a todos los que habéis podido venir aquí y eh, compartir todas estas experiencias. Eh, gracias a Lola y a Cristina, obviamente, por invitarnos a compartir eh, lo que vais a ver a continuación. Eh, un artículo que escribimos hace dos años, si no me equivoco, en el que contábamos nuestra experiencia a lo largo de un curso entero en el que aplicábamos diferentes REAs en una asignatura Historia del Mundo Contemporáneo de Primero bachillerato. Estamos dos aquí, yo soy Vicente Alemán, José Carlos Sánchez, eh, porque esto eh, diríamos que a diferencia de, no sé si vuestras propuestas, hemos tenido la suerte de poder hacerlo esto con dos miembros de un mismo departamento y la verdad es que eso se ha notado y ha ayudado muchísimo. ¿vale? Así que vamos a empezar a introducir eh, diríamos esta pequeña presentación, ya me ha dicho Cristina que tengo diez minutos y si puede ser nueve mucho mejor, lo más rápidamente posible. Mirad, venimos aquí, Dalías Gabriel Mirón, un instituto público, estándar, como muchos que hay en España, eh, 1.100 alumnos, tenemos ciclos formativos por la tarde, tenemos eh, turno de mañana y tarde, como os digo, formación básica, es decir, tenemos el lote completo, ¿vale? Y lo quiero señalar como una introducción previa porque en un instituto así se puede hacer esto, y, y se puede hacer, y como vais a poder comprobar es que lo hemos hecho, ¿de acuerdo? Y además quería señalarlo porque mmm, creo que hay un punto que quería yo señalar en este momento, es el hecho de nuestro departamento. Y como no sé si lo van a, no sé si creo que se está grabando, si alguien lo va a ver, eh, voy a decir solamente cosas buenas de nuestro departamento porque en realidad es así. Somos ocho o nueve profesores en un mismo departamento y cada uno hace una cosa, bueno, excepto José Carlos y yo. Pero eh, es creo que es absolutamente recomendable que haya una buena eh, química dentro de un departamento. Antes creo que lo comentaba con Domingo. Que nos respetemos y que, sobre todo, que eh, se intente valorar el trabajo de los demás, independientemente de la forma de hacer. Yo aprendo muchísimo con el resto de compañeros, con José Carlos evidentemente tenemos buena química, pero quiero poner eso en valor, ¿de acuerdo? Es decir, que eh, si tenemos la suerte de coincidir en un departamento así, todo fluye. Si tenemos la suerte de estar en un centro en donde el equipo directivo, eh, si no te echa una mano, por lo menos no te impide trabajar, pues también ayuda. ¿De acuerdo? Y esto quería señalarlo como, repito, como punto de partida. Eh, Todo un año de REAs. Bueno, eh, aquí los compañeros han contado una experiencia de un REA. Nosotros no nos da tiempo a contar todas las experiencias de todos los REAs que hemos aplicado. ¿De acuerdo? Y que no solamente lo hemos hecho eh, nosotros, sino lo hemos hecho afortunadamente... Posiblemente en el grupo de trabajo de REA más potente, como decía también Lola, de ciencias sociales, porque allá al fondo tengo a Chema, que no he pensado en llamarlo, pero igual lo hago subir aquí para que cuente alguna cosilla, ¿vale? o por lo menos para que se identifique. Bueno, ¿por qué un REA? Creo que hasta las alturas en esto sí que puedo ser breve, Cristina, pero yo solamente voy a destacar dos cosas. Eh, al hilo de lo que ha dicho, no recuerdo el nombre, la compañera de la Universidad de Jaén, eh, cuando los eh, otros compañeros que intentan aplicarlo eh, se quejaban de la temporalización. Lo bueno de un REA es que no tienes que utilizar las 10 sesiones que están marcadas, puedes hacer 4, puedes utilizar 5 o si te va bien incluso las 10 o más. Pero puedes acortarlo, así que realmente esa, esa traba puede convertirse justamente en lo contrario, en algo que puede favorecer la aparición del REA si tienes claro que puedes adaptarlo como te dé la gana. Y la segunda característica que está por aquí, pero voy a cambiarle la palabra, es la capacidad de clonación. Nosotros, en realidad, este año, eh, José Carlos y yo coincidimos también, bueno, el año pasado él fue, estuviste tú en segundo, yo este año sí que estoy en segundo de eso, y lo que hemos hecho y lo que vamos a hacer es clonar muchos de los REAs de primero de bachillerato a segundo de bachillerato, que yo lo hago, y a eh, primero y segundo de eso. ¿Por qué? Pues porque se puede entrevistar perfectamente a Napoleón en eh, primero de bachillerato, mis alumnos de segundo de bachillerato entrevistan a Isabel II, y los alumnos de segundo de ESO pueden entrevistar a Carlos Magno. Es decir, el proyecto sigue siendo el mismo. Solamente tienes que adaptarlo en función de los contenidos que quieras tratar. Y una vez has entendido la estructura de un REA, es enormemente sencillo. De verdad, es sencillo. Ahora bien, hay que entenderlo primero. ¿De acuerdo? Partiendo de esto, como os decía, el reto de programar un curso entero con reas. Eh, evidentemente, José Carlos, y ahora os contará él, se sumó conmigo... Eh, ya después, yo ya empecé a trabajar de esta manera y creo que lo ha dicho perfectamente el compañero que viene de Málaga. Una vez empiezas a trabajar así, te es muy difícil volver, diríamos, a una clase expositiva. Y no estoy diciendo que no se deba hacer o no se pueda hacer, sino al contrario. Eh, hay que buscar el equilibrio y saber en qué momento una actividad o un recurso o una forma de, de llegar a tus alumnos es válida. Puede ser tan válido soltar el rollito que os estoy soltando aquí en clase, cómo plantear una actividad en donde tienen que convertirse, por ejemplo, en investigadores de su ciudad o investigadores del tiempo. ¿De acuerdo? Bien, lo que está claro es que si tomamos el, eh, diríamos, el paso de poner en marcha un curso, programar una asignatura de esta manera, con el beneplácito de nuestro departamento en el que nos ponemos de acuerdo en los criterios de calificación, en los criterios de... Eh, evaluación y sobre todo el compromiso de cumplir con cierta programación y esto es algo que no lo podemos obviar, a partir de ahí tenemos que tomar tres decisiones, coordinarnos y con José Carlos es fácil coordinarme, tomar decisiones sobre cómo lo vamos a hacer, qué momentos vamos a elegir para realizar, eh, qué tipo de contenidos vamos a seleccionar para poner en marcha un REA y compartir recursos. Y en este sentido sí que es verdad que es una gozada poder trabajar con un compañero en el que rápidamente podemos compartir lo que uno hace o ayudarnos en crear algún tipo de materiales, herramientas, instrumentos, etcétera, etcétera. Lo decían también antes, y ahora sí que no recuerdo quién lo ha dicho, el trabajo en equipo. No podemos pedirles a nosotros a los que trabajen en equipo si nosotros somos incapaces de hacerlo y en muchos lugares pasa y en los departamentos pasa, ¿de acuerdo? Así que cuando esa situación, esa dinámica se produce, diríamos que la cosa mejora mucho más, ¿de acuerdo? ¿Cómo hemos ido aplicando el desarrollo de esta experiencia? Como os decía, adaptación de REAs. Eh, no he cogido, de hecho, la primera vez que trabajé con un REA, y aquí vuelvo a nombrar al Chema, Somos la Revolución de Víctor Marín, fue, es el referente el que hemos tomado para poner en marcha un REA. Y a partir de ahí lo hemos adaptado. Y lo hemos adaptado en este caso yo con el formato de unidades didácticas integradas en las que, como os decía, cogía lo que me interesaba y lo que no. Cuando veía que había mucha carga tecnológica y mis alumnos no estaban por la labor, lo retiraba. Y por supuesto, a veces, tan sencillo como usar papel y bolígrafo. Y el REA puede seguir funcionando. ¿De acuerdo? Aquí es donde empiezan los problemas. Si alguien lo ha dicho antes, la compañera que venía de Bilbao, el enfoque metodológico significa que eh, poner un REA, si esto no lo, no lo controlamos más o menos, puede resultar difícil, pero esto a la vez es contraproducente, porque si tú quieres poner en marcha esto, estás en una formación y explicas a tus compañeros que hay que controlar la clase al revés, el app, el cooperativo, manejarse las tics y cambiar los modelos de evaluación, cuando te has girado han salido todos corriendo. ¿Por qué? Pues porque en realidad este enfoque metodológico requiere todo esto, requiere esta formación. Ahora bien, paso a paso y podemos hacerlo poco a poco y no tenemos que volvernos locos ni intentar controlar absolutamente todo porque evidentemente en ese sentido esto es imposible, ¿de acuerdo? La clase al revés aparece aquí, ¿por qué? Porque nos ayuda a realizar luego tareas en clase y esto es una de las grandes ventajas, ¿de acuerdo? El, el aprendizaje basado en proyectos, como decía, hacer una revista, hacer una entrevista, hacer cualquier tipo de actividad requiere que finalmente, y esta es una frase que ha dicho, han dicho los compañeros que vienen de Málaga, con lo que uno sabe tiene que saber aplicarlo, si no, no lo sabe. Y esa es una realidad, ¿de acuerdo? Por lo menos lo, lo, lo vemos así. Aprendizaje cooperativo, en segundo de bachillerato hace dos días se hizo una actividad que les sorprendió a los alumnos, pero es que descubrieron que durante 40 minutos, y ahora hago referencia a la compañera de infantil, durante 20, 25 minutos, 30 minutos, mis alumnos estuvieron hablando. Y les dije, ¿ha habido jaleo en clase? Sí, pero ¿de qué habéis estado hablando? Del, del antiguo régimen. Es decir, quiero que habléis y quiero que se oiga en clase, pero evidentemente con contenidos que tienen que ver con la materia. Y eso hay que practicarlo, y eso hay que aprenderlo. Y cuando eh, tanto José Carlos como yo cogemos a alumnos que llegan a primero bachillerato, puede ser que eso no lo hayan aprendido nunca. Y tienen que aprenderlo de nuevo, o tienen que aprenderlo por primera vez. Por lo tanto, paciencia. ¿vale? Las TICs, por supuesto. Y por último, el modelo de evaluación. Claro que hay que cambiar esto, o por lo menos tener en cuenta otras perspectivas, otras herramientas las famosas rúbricas, el proceso, etcétera, etcétera. Todo esto a nuestros alumnos les suena a chino completamente, completamente. La primera pregunta que nos hacen es, ¿hacéis exámenes vosotros? Y la respuesta es sí, sí hacemos exámenes, junto con otra serie de elementos que forman parte de los criterios de, de evaluación. Al fin y al cabo, estos los exámenes, estamos, este proyecto de, de REAS, de cursos para primero bachillerato, también en segundo, y hay exámenes, ¿de acuerdo? pero los exámenes no lo son todo. A partir de ahora, os dejo con José Carlos y él os va a contar la experiencia. El trabajo realizado. Eh, bien, buenos días. Eh, lo primero de todo, eh, intentando no repetirme, me sumo a los agradecimientos que ya ha hecho Vicente a, a todo el equipo, tanto a la organización del evento como a los asistentes y creo que también me parece justo hacer una mención a todos los compañeros que, a pesar de, de no estar aquí por razones varias, contribuyen día a día a que este tipo de, de metodologías, de proyectos funcionen, y hacer mención también, no sé si lo verán, a, a todos los alumnos que tenemos, porque evidentemente son los protagonistas y, y sin ellos nada de esto sería posible. Bien, eh, llegados a este punto, a mí lo que me toca es eh, hacer una síntesis de, de todo lo que hacemos en el aula, cosa prácticamente imposible, pero, pero lo voy a intentar, cuando planteamos eh, este tipo de, de metodología, el trabajar un año entero de esta manera, lo hacemos siempre partiendo del punto de partida de que no pretendemos eh, inventar nada ni, ni crear ningún tipo de, de fórmula mágica, sino simplemente abrir nuestro aula y a nuestros alumnos a, a nuevas posibilidades de trabajo que puedan generar un aprendizaje diferente y, y por qué no, más duradero, más, más especial o incluso más atractivo. O al menos eso es lo que pretendemos con, con nuestras experiencias. Nuestro punto de partida, como, como ya señalaba Vicente, es emplear vídeos a través de la metodología Flip Classroom, porque, como suele decirse, eh, la casa hay que empezarla por los cimientos y además eh, pretendemos también un poco romper con la idea de que la clase de geografía o de historia tenemos que tener delante a un ejército de taquígrafos que se dediquen a pasar los 55 minutos copiando lo que ven o lo que decimos sin que verdaderamente entiendan de qué estamos hablando. Al proponerles eh, que vean una serie de vídeos y que traten de, de resumirlos de la, de la mejor manera que puedan, eh, les ofrecemos la oportunidad de que vengan a clase sabiendo ya de, de lo que hablan, que lleguen ya con, con una idea eh, más o menos básica y a partir de ahí que podamos empezar a, a construir. ¿no? Y al mismo tiempo transmitirles un concepto que creo que es esencial para, para nosotros, eh, que es el de aprender haciendo. Decirles que, que para ellos o al menos ese es nuestro consejo, va a resultar mucho más eh, enriquecedor y beneficioso aprender a partir de algo que han hecho ellos mismos que no a partir del mejor de los libros o, o los mejores apuntes que les podamos eh, proporcionar nosotros, o subrayando libro de cualquier manera. Entonces, creo que este es sin duda el, el mejor punto de partida. Ya después de aquí diríamos que entramos en una segunda fase un poquito más eh, divertida, con un poquito de, de cooperativo, un poquito de, de gamificación, el objetivo básicamente es reforzar esos cimientos mediante todo un conjunto de, de actividades que nos sirvan para comprobar hasta qué punto el alumno eh, maneja la información que le hemos proporcionado y, y sobre todo que, que la entienda. Y ya no mediante el clásico tenéis alguna duda y se abre el silencio, que evidentemente hay que preguntarlo aunque ninguno te responda o preguntando a la clásica lección en clase para ver si se la saben. Esto lo bueno que tiene es que les atrae mucho más y a fin de cuentas hacen lo mismo. Y como decía Vicente, podemos tenerlos mucho rato hablando de, del tema. Y cualquier formato puede ser adaptable. Aquí algunos ejemplos que, que nosotros hemos recopilado, pues un pasapalabra, la utilización de, de Twitter o de otras redes sociales, aunque nos movemos más en, en Twitter para crear eh, hilos o, o mensajes de repaso, incluso eh, un, una actividad que, que nos gusta mucho, la, la elaboración de memes, eh, parodiando diferentes elementos de, de la historia o haciendo un catán sobre, sobre cualquier tema. Y es que, a fin de cuentas, eh, cualquier formato televisivo que ellos conozcan o, o cualquier juego de mesa tradicional resulta fácilmente adaptable para, para conseguir esto. Y, además, eh, no es algo que sea incompatible con, digamos, eh, las actividades básicas que los alumnos deben saber hacer. Eh, a lo mejor nos preguntan, si sí, vale, pero con todo esto de los juegos, los proyectos, ¿el alumno va a aprender de verdad a, a comentar un mapa o a comentar un texto para la temida prueba de, de selectividad? Pues, ¿por qué no? Nosotros, al final, lo único que planteamos es hacerlo desde un enfoque diferente, en vez de comentar un mapa, pues que sean capaces de elaborar ellos mismos su mapa temático, con su leyenda, en este caso, de, de las causas de la Primera Guerra Mundial, o hacer comentarios de texto de manera diferentes el comentario de texto al uso o que preparen una batería de preguntas que pueda responderse con el texto o que jueguen a ser detectives poniéndoles un texto en el que nosotros previamente habremos introducido algunas erratas para que ellos las localicen, las justifiquen, es decir, los alumnos suelen atascarse mucho en el punto de analizar, de extraer las ideas del texto, a veces se limitan a soltar el, el rollito del tema del que va el texto, aquí intentamos trabajar un poco esa capacidad de, de análisis. Y ya una vez que hemos hecho eso, pasamos sin duda a la que es la parte más interesante o más elaborada de, de esta metodología, que es la elaboración de productos. Es decir, que los alumnos nos demuestren que no solamente saben eh, la información o, o ya no incluso que la entiendan, sino que sean capaces de utilizarla para, para crear algo nuevo, para crear algo suyo, diferente, que además luego ellos mismos nos reconocen que son cosas que les pueden servir en el futuro independientemente de a qué rama vayan a, a dedicarse. Y muchas veces son actividades que, insisto, parten no de aplicaciones o inventos eh, grandiosos, sino de ideas sencillas hechas de otra manera como el clásico mapa mental de toda la vida convertido en un visual thinking con el que luego además se eh, grababan un vídeo o utilizar un simple procesador de texto pues en vez de para hacer un resumen de, del movimiento obrero que dieran un discurso como si ellos mismos fueran miembros de ese movimiento obrero eh, simulando pertenecer a, a un sindicato que luego es una actividad que, lo que comentaba Vicente de la adaptabilidad, esta actividad nació en un primer momento como un discurso sobre el franquismo, un discurso elaborado por, por Franco. Pues ahora en primero de bachiller la utilizamos para el movimiento obrero y la utilizamos también para el tema de, de los fascismos. Más ejemplos, cartas eh, como si fueran eh, soldados o familiares de soldados de la Primera Guerra Mundial. Me quiero detener aquí en este proyecto porque es un proyecto colaborativo entre, entre muchos centros donde nos coordinamos para cartearnos entre, entre nosotros y me detengo también no solamente porque es un proyecto que, que visualmente es bastante atractivo, sino porque cuando le pedimos la opinión a nuestros alumnos este suele ser siempre de los mejor valorados o el mejor valorado por dos razones. Primero, porque nos reconocen que es el proyecto en el que más sienten, ya no que están estudiando historia, sino que están haciéndola, recreándola y, y viviéndola, que al final es lo que, lo que buscamos. Y también porque el hecho de saber que sus cartas van a ser leídas por alumnos de otro centro, que van a ponerse en contacto, eso es algo que simplemente les encanta. Y es un ejemplo más de, del valor que tiene compartir, que es una palabra que ya hemos utilizado aquí muchísimas veces y que a fin de cuentas es, es base en todo esto. Más actividades que hacemos, eh, cómics, en este caso inspirados en, en la Revolución Rusa o mi compañero en segundo de bachiller lo aplica en la Segunda República o, eh, bueno, eh, otro ejemplo de, de tu trabajo similar, o revistas que en este caso nosotros las hacemos eh, inspiradas en la Guerra Fría incluyendo todo un conjunto de actividades que han hecho previamente, entrevistas, eh, reportajes, que además eh, esta actividad, por ejemplo, del cómic parte de una plantilla de PowerPoint, o sea que no siempre, como decía, hace falta manejar una aplicación eh, tecnológicamente muy difícil, sino que con sencillas cosas y un poquito de, de imaginación y de, y de creatividad, pues conseguimos que, que nuestros alumnos sean capaces de, de crear algo o de sintetizar eh, todo un conjunto de tareas que a lo mejor han hecho durante el curso, esta suele ser una de las tareas con las que cerramos la, la asignatura y donde ponen en valor todo lo que han aplicado con eh, diferentes actividades que, que insertamos aquí. Nuestro punto final del proceso siempre es la, la valoración del propio alumnado. Evidentemente, esto es un punto clave, eh, recogemos las opiniones del alumnado eh, porque necesitamos saber si esto de verdad está funcionando y también al mismo tiempo porque nos ayuda a nosotros a, a aprender. Y nos alegra poder decir que, que las opiniones generalmente suelen ser positivas. Muchas veces nos reconocen que, que están aprendiendo sin darse cuenta, eh, que les gusta esta manera de trabajar. Pero también nos llegan los clásicos mensajes de me ha costado un poco, no me gusta trabajar en grupo, prefiero trabajar solo, no estoy acostumbrado a utilizar ciertas herramientas o incluso echo en falta un poquito más de, de clase magistral, aunque también dedicamos su momento a hacerlo en, en clase o te sugeriría que dedicaras más tiempo a esto y menos a lo otro. Es decir, al final eh, enseñamos pero, pero también aprendemos de este tipo de, de cosas y recoger estas valoraciones durante el curso eh, nos ayuda muchísimo a nosotros y, y a ellos porque ellos además eh, son plenamente conscientes de que nos están ayudando a, a mejorar la, la asignatura. Y como conclusiones, eh, a mí personalmente me gustaría resaltar tres y después si mi compañero quiere añadir algo más eh, perfecto, Primero, eh, con lo que empezaba eh, mi exposición, eh, creo que sí que hemos conseguido ofrecer esa posibilidad de, de ampliar el abanico, de, de abrirnos a nuevas opciones de, de trabajo y de que ellos eh, lo vivan también de otra manera. Creo que como docentes eh, todos somos conscientes de que suele ser difícil que nuestro alumnado dentro de X años o meses recuerde lo que le hemos enseñado. Pero si conseguimos que sí que recuerden estas experiencias, que, que se acuerden ya no del año en que Napoleón fue nombrado emperador, sino del día en que ellos le hicieron una entrevista a Napoleón, o el día en que se vistieron de Hitler o de Mussolini para, para dar un discurso, un mitin inspirado en el, en el fascismo, pues al final, si recuerdan eso, una clase quizá más convencional no la recordarán tanto, pero esto les ayudará a, a retener eso, y es aplica que cualquier cosa. Segunda conclusión, eh, lo que ya hemos dicho mil veces, la adaptabilidad, ya lo ha dicho Vicente y es así, eh, lo estamos aplicando en más cursos y en más asignaturas, eh, en mi caso en, en geografía de segundo de bachiller, eh, en ámbitos de primero de la ESO tuve la suerte de hacerlo el año pasado, llevo dos años haciéndolo en segundo de la ESO y él ahora lo va eh, a hacer también, estamos todo el rato compartiendo ideas, entonces, como decía él, esto es adaptable a cualquier nivel y a cualquier materia, eh, son muy versátiles y eso es algo maravilloso. Y tercero, y, y para mí lo más importante, hemos hablado muchísimo y con toda la razón del mundo de la competencia digital, evidentemente eso es eh, una base sobre la que hay que, que trabajar, pero creo que el, el potencial, el mayor potencial que tienen los REAs que, que utilizamos ya no está solamente en el hecho de, de utilizar ciertas herramientas, sino en el valor que pueden tener eh, las ideas, cualquier tipo de idea. Primero, el valor de las ideas de, de todos los profesores que se les ocurre alguna actividad sea más elaborada o menos elaborada. Segundo, el valor de las ideas de los alumnos que, que luego tienen que, que aplicarlo para, para crear su, su trabajo. Nunca hay dos trabajos iguales y los dos pueden tener perfectamente un 10. Y tercero, el valor de compartir todo eso y de que de cualquier idea, de cualquier rincón eh, pueda beneficiarse el mayor número de, de profesores y de alumnos eh, posibles. Y por mi parte, nada más, más que volver a dar eh, las gracias y continuar enseñando y aprendiendo, que a fin de cuentas es lo que hacemos eh, todos los días.